Bueno, Adelante, buenos días Paulo. a todos. Perfecto. Gracias por estar aquí uh, viernes por la mañana para escucharnos y para, por tener el interés en, en, uh, en saber más sobre Contemporánea. Bueno, como ya ha explicado David, es una, um, es una unión que es para fortalecer lo que ya hemos estado haciendo durante 14 años con Joya Barcelona y uh, dar a conocer no solamente la joyería artística, sino toda la parte eh, de uh, artesanía artística y contemporánea que hay uh, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, um, la convocatoria se abrió hace más de un mes. Uh, quiero compartir ahora la pantalla con uh, la web nuestra, donde hemos simplificado la manera de inscribirse, o sea, aquí vais a ver las fechas de, del próximo evento, del 29 al 30 de septiembre. Uh, será en el Palau de Pedro Alves. Y hemos estado trabajando conjuntamente con, uh, con David, con Artes de Né Cataluña, eh, en buscar una ubicación realmente uh, muy emblemática para el evento. Y queríamos hacer el cambio, porque estuvimos en las últimas ediciones de Joya Barcelona en el Hub. <coughs> Y queríamos un nuevo sitio y algo que realmente fuera uh, relacionado con la, con la artesanía uh, contemporánea. Porque el, el, el Palau de Pedro Alves fue durante muchos años el Museo de Cerámica y luego pasó a ser el Museo de Arts and Crafts. Entonces uh, tenía todo el sentido hacer la, la feria ahí. Aquí tenéis unas fotos más del espacio. Uh, vamos a tener. 3.500 metros cuadrados de espacio expositivo, uh, que son en diferentes salas. Uh, las salas estarán divididas por um, artistas individuales y uh, galerías y colectivos, instituciones. Aquí podéis ver un poquito el plano de, del espacio. Y uh, la, um, para inscribirse, como David dijo también, estamos abiertos 10 días más, es decir, uh, faltarán solamente 10 días para enviarnos el portfolio Es la primera vez que hacemos este tipo de um, inscripción y no pedimos cinco piezas de la última, de la última colección o la, de las últimas creaciones, sino que uh, para la Comisión Cultural es muy importante ver todo el recorrido del artista y no solamente lo, el último trabajo que hizo. Eh, porque queremos conocer en más profundidad lo que es la, la trayectoria. Da igual si es un artista que ya tiene una trayectoria muy larga o muy corta, aunque sea corta, si es importante y contundente y e interesante lo que, lo que está creando, pues también obviamente uh, sería seleccionado para, para la feria. Uh, hemos abierto la posibilidad, como, tenemos, como vamos a tener uh, más objetos y más... Uh, elementos que son de diferente escala que una joya, para los artistas individuales hemos dado la posibilidad de tener un stand pequeño o un stand mediano, con diferentes tamaños, obviamente. Y para los colectivos, las galerías y las instituciones, pues un stand más grande también con, con paredes para que puedan colgar piezas. Eh, hemos por primera vez formado una, un comité cultural que no solamente era parte de este año, sino de los próximos años uh, que seleccionará los portfolios que van a entrar en el, en el evento uh, de 2023 y, y a partir de ahí. Uh, algunos colaboradores estamos cerrando con importantes instituciones y um, fundaciones que nos van a apoyar y premiar, y, y hacer con que el evento tenga una amplitud y llegue a, a, a ser un evento referente en Europa. O sea que um, estamos trabajando muy duro desde principios del año pasado para que esto pueda ocurrir en septiembre. Estoy abierto a preguntas para que podamos seguir... Um, la conversación yo, yo, yo quería añadir una cosa, Paulo, que se han previsto eh, unos descuentos de inscripción para, para, la, para, los, uh, socios de bueno, para las personas que tengan el carnet de para las personas que tengan el carnet de artesano, eh, eh, tendrían un 30% de descuento sobre la inscripción, también los socios del York un 10% y los, y los miembros de Klimt también tendrían un 10%. También eh, habría la, la posibilidad de, eh, eh, no sé si lo has explicado, creo que no, ¿no? De, van a haber ventas online también a través de CLIM, ¿no? Como había en Joya, correcto. Y recordar a todos que, bueno, que es una oportunidad también de, importante de, de encuentro, ¿no? De, de si se cumplen las previsiones de cómo, lo que había ido pasando en Joya, ¿no? Que veías que cada año la gente repetía durante muchos años, ¿no? Y volvía. Eh, no hablo solo de los, de los coleccionistas, eh, hablo también de los, de los expositores, ¿no? de lo que suponía la experiencia de crear comunidad. Por eso hemos querido hacer también este Zoom de esta manera, ¿no? tan abierta y horizontal, porque al final queremos ir, ir creando una comunidad que pertenezca a contemporánea desde la primera edición ¿no? y, que, y que todo el mundo se sienta a gusto y pueda, y pueda seguir volviendo. Eh, también estamos trabajando en una serie de actividades paralelas, de conferencias durante la durante la, la feria, que tendrá lugar ahí también en el Palau de Pedralbes, durante esos tres días, que serán de, de, de, bueno, muy interesantes también de nivel internacional, y, y bueno, y estamos trabajando en ese programa también, que lo iremos comunicando conforme vayamos cerrando ponentes, pero bueno, que se va a crear un ambiente eh, realmente que enriquecerá mucho ¿no? ah, profesionalmente, y nos gustaría que todos quisierais estar ahí. Por supuesto, va a haber una selección, ya lo sabéis. Es un tema de artesanía contemporánea de autor. Se está buscando una, tener una selección muy focalizada en, en eso, en la autoría, en la contemporaneidad. Y, y yo creo que aquí el Comité Cultural tendremos un, un arduo trabajo de, de poder seleccionar todo. Espero que nos enviéis vuestro mejor trabajo. <risa> si alguna pregunta, si alguien tiene preguntas. Eh, Marta Eri hace un comentario estará enfocado en piezas únicas um, bueno sí piezas únicas porque están hechos de manera artesanal eh, pero pueden ser series es decir similares no pero nunca será exactamente igual es, es si esta manera si está hecho de manera artesanal no David es decir eh, son consideradas piezas únicas sí sí ya o que formen parte de una colección, de una colección limitada, ¿no? Sí. A ver, yo tengo varias preguntas, tanto como artista y como joya brava, porque me mandaron a la reunión para el lunes, tengo que informar. Eh, eh, el, el, ¿Cómo hacer el, el dossier como colectivo? Eh, ah. Igual que un artista, pero con todos los. Es decir, uh, con la selección de artistas que van a estar uh -huh. y cada artista que tenga um, un mini portfolio, ¿no? Un mínimo de, de, de, de, de. para que nosotros podamos conocer la trayectoria de cada uno que se va a presentar de manera colectiva. Vale. ¿Y tienes un tope de, de personas para colectivo? No, no tenemos un número. Vale. No. no. Ya, porque nosotros somos. Ahora actualmente somos 27 socias, entonces eh, es complejo el tema de. Lo único que tener en cuenta ya él es que el espacio es limitado, es decir, si sois 27 artistas en un espacio de 12 metros cuadrados quizás os queda uh -huh. corto y tendríais que coger dos espacios para tener, o sea, no, ah, es decir, 24 metros cuadrados para tener más espacio para exponer y para uh -huh. estar cada cada pieza tiene que respirar al final, ¿no? Y, entonces, yo creo que es importante. Sí, sí. Igualmente, al final, <risa> se va bajando gente por el tema de Inés. No, que tengo que y, y lo otro, así como personalmente, eh, entonces ustedes quieren que uno ponga el currículum y, y más o menos todas las... O sea, en mi caso sería más o menos como los proyectos actuales, ¿no? Y, y, y, finalmente, el proyecto que me gustaría presentar ahí en, en contemporáneo. El, los últimos años, Jael. Yo vale. diría que los últimos años es importante que veamos una evolución, ¿no? Vale. Y, y eh, ya sabemos si somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Que proyectos hace cinco años, eh, muchas veces decimos, mira cómo estaba ahora, cómo estaba antes y cómo estamos ahora, ¿no? Cómo estoy mejor. Claro. Bueno, pero eso es positivo. Esto... No, o sea, nosotros tendremos en cuenta toda la evolución. Si... Y también había una pregunta que hace... He visto antes. Uh, sobre el... Alguien hacía una pregunta sobre el, sobre el tema del precio de inscripción. Marta, Marta Eri. Que comentaba que el proyecto le parece impresionante, pero que, que le parece un poco desproporcionado el precio de participación uh, del artista individual. a ver um... Repito, estaba, está por debajo de, de otras ferias de, de estas características en Europa. Es, es un precio que creemos que es competitivo, ¿eh? comparando. Estamos yendo a un mercado de segmento medio alto. Y, y también hay que tener en cuenta que si tienes el carnet de artesano, pues te beneficias un 30% de descuento. Entonces, bueno, ahí está esa posibilidad. De aquí a septiembre, si alguien no tiene el carnet de artesano, puede, puede, puede sacárselo. no. Eh, entonces bueno en relación eh, como David dijo como en relación a otras ferias tenemos un precio medio bajo porque otras ferias en Europa es mucho más caro participar eh, y si vamos si salimos de Europa nos vamos a, a Londres ya mm, o sea es que estamos muy lejos de, sí, sí. sabes hablamos de 15 o 20 veces este precio para participar en una feria en Londres mm. También hay una pregunta de Rosa Cortiella, que habla de eso, de, por la trayectoria de Joya, ¿no? que hay mucho conocimiento de coleccionistas y compradores de joyería, pero pregunta si en otras disciplinas eh, tenemos el mismo nivel de contactos. Yo diría, Rosa, que, que Joya ya, ya lleva unas ediciones, mmm, pasándose a, a Joya y Objetos, ¿no? en, en Joya and Objects, y que ya se ha hecho un camino y se ha detectado que también hay un interés. La persona que tiene una sensibilidad hacia la joyería artística, si le presentas eh, un objeto ah, también artesano eh, con, una, con una actitud artística eh, o, o contemporánea, también se, es, es un comprador potencial de ese tipo de, ese tipo de, de, ese tipo de artesanía, que, nos, que no es joyería, pero también le, le, le interpela. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, yo creo que sí, que, que encajará perfectamente el, el, el ex visitante de joya, digamos, en el nuevo contemporáneo, pero además estamos atacando a toda la comunidad, no solo la joyería, hemos abierto mucho. Como decía Paulo, hemos estado en contacto con muchas instituciones a nivel nacional e internacional que hablan de artesanía, no solo de joyería. Por lo tanto, esperamos que, que sí, que, que haya un público muy interesado y creemos que hay una demanda. ¿eh? Hay, una, hay una demanda de este, de este tipo de objeto y de pieza y de trabajo. Y estamos ahora no nos podemos decir aún, pero estamos en contacto con instituciones que realmente representan uh, lo que vamos a tener en, en la feria, eh, que es lo mejor que hay en el mundo. Es decir, eh, vas, vas a ver que las personas correctas estarán en el evento porque lo estamos trabajando no, no desde hace poco tiempo, sino desde hace más de un año de manera intensa, pero antes ya teníamos estas esos contactos también con esas personas que podrían eh, participar con objetos y, y a partir de ahí um, atraer a compradores y personas interesadas en artesanía. Nuria Torrente nos pregunta si el portfolio tiene que mostrar la obra que se va a mostrar durante la feria o después se puede exhibir obra más reciente que no ya estaba en el portfolio. Eh, se, puede, se puede exhibir... Uh obra más reciente. Por esto pedimos el portfolio, porque sabemos que uh, muchos van a seguir trabajando el resto del año, o todos, ¿no? Diría yo, eh, para que puedan venir con piezas, uh, con piezas nuevas. También, che, bienvenido. Comenta que Lisa me interesa la FIRA, Tiene una pregunta preóptica. Dice, ¿se requiere que el creador artista esté presente en todos los días de la feria o puede haber un colaborador en el stand los días en que el creador artista no puede? Puede haber un colaborador, no hay ningún problema. Lo único es que pierdes la oportunidad de conocer a las personas que van ahí. Eh, la feria son tres días solo y aparte es un horario muy reducido, de 11 a 7, de 11 a la mañana 7 a 7 de la tarde. Eh, si no puedes por el tema del trabajo, pues puedes tener a, un, a una persona que te represente. Pero es fundamental que el artista esté ahí porque personas muy importantes pueden venir a ver tu, su trabajo y, y hacer los contactos. Adecuados. Sí, una feria es eso. Es, bueno, una de las cosas más importantes es todas las oportunidades de futuro que te puede traer a través de la gente que conoces en la feria, ¿no? Entonces, claro, hay que las ferias hay que vivirlas, ¿no? no solo dejar el objeto irte, ¿no? Evidentemente, la parte más interesante es, es la otra, ¿no? Para mí. Eh, también deciros que la entrada eh, será gratuita para el público. Hay un, hay un afro limitado, evidentemente, pero, pero en ese sentido. Eh, eh, se ha apostado porque sea un, un, una cosa abierta también para, para todo el mundo, también para crear cultura, ¿no? Crear cultura de este tipo de artesanía y, y que todo el mundo tenga, tenga acceso. A ver, tenemos alguna pregunta Cristina, más. Sí, Cristina Noguera. Eh, Estudios, recorrido laboral, obra gráfica, todo lo, que, todo lo que se pueda. Es decir, toda la información es válida. Yo creo que todo lo que creas crea relevante incluir en, en tu portfolio um, no hay ningún problema. Cuanto más información tengamos sobre el, el artesano, mejor. Si hay un, model, un modelo de portafolio, no hay un modelo de portafolio. Generalmente con una página de currículum lo vemos suficiente y con entre 5 y 10 páginas de trabajos eh, anteriores y recientes, pues también. Tampoco hay que expandirse y tener 50 páginas de portafolio porque no, o sea, no haría falta tanta información. Uh, en caso sí. de estar seleccionados cuál sería la fecha de pago uh, la fecha de pago la vamos a decir más adelante pero seguramente será entre junio y julio eh, en cuanto al mobiliario del stand todos tienen que usar la mesa o hay otras opciones entonces uh, esto lo vamos a trabajar de manera individual las dimensiones no cambian pero las alturas sí por ejemplo, si vas a tener jarrones con una altura importante pues la mesa será más baja si vas a traer joyería, pues la mesa será más alta. Si vas a traer piezas de cristal eh, que son muy altas, pues la mesa también será más baja. O sea, con cada artesano se va a trabajar el, el espacio de manera individualizada. ¿Existen opciones de financiación? Um, en un principio no. El pago es de manera única antes de la feria. Uh, ¿Los 75 euros cuando se pueden pagar? ¿También el descuento? No, el 75 euros es solamente la inscripción y luego el descuento se aplica al uh, por ejemplo, si eres un, un individual y vienes de parte de Artesanía Cataluña, pues se aplica a los 30% en, el, en lo que es el, el pago total, que sería de 1.000 euros, menos un 30%. También, y, y yo, quería, yo quería comentar que antes... Eh, comenté, Hemos estado hablando de la posibilidad, de la potencialidad ¿no? de este tipo de feria. Recordados que están surgiendo cosas muy interesantes en, a nivel internacional, como, ¿no? como, Fab, como Faber, que ya ha llevado sediciones en Venecia y que ha demostrado que hay un público muy interesado que está dispuesto a, a moverse para ver este tipo de, este tipo de artesanía. Hay, hay, un, hay un público potencial muy grande. Después hay... Hay ferias internacionales como se hablaba de Londres, ¿no? Pues Colec de Londres, eso que también so, son ferias que, que funcionan realmente bien y donde, y donde si la apuesta es fuerte y se lleva productos de calidad, la selección curatorial, las, la selección de piezas está muy bien hecha y el espacio que tenemos, como es el palo de Pedro Alves, ¿no? Es un espacio que, que invita a tener una experiencia. Al, al visitante de la feria, bueno, pues muy, muy adecuada para este tipo de, para este tipo de, de evento. Yo creo que, que sí, que podemos ir creando esta, esta cultura no de ir subiendo, ayudando entre todos a subir la disciplina de la artesanía. Pero nosotros desde el CECAM lo que perseguimos con esto, por supuesto, es que al final el artesano se pueda, pueda trabajar más, me, más, mejor, más dignamente y que se valorice mucho más su trabajo. no entonces, creo que en eso todos los participantes tenemos que estar con, con, con esa visión, ¿no? De, de intentar llegar a este tipo de. ser ambiciosos en ese sentido, ¿no? Y poder equipararnos en, en, en Barcelona con, este, con, con un evento de, de este calibre, ¿no? Porque hemos visto que se puede hacer en otros sitios y les funciona y, y funciona bien, ¿no? Además, hay, hay, como os decía, hay una red internacional de fundaciones, ¿no? Con las que se ha estado hablando, que están interesados, les parece que Barcelona es un buen sitio para hacerlo. Entonces, bueno. Vamos, vamos a intentar estar ahí. Hay una pregunta para ti, David. ¿Sería una feria para pedir subvención del SECAM luego? Bueno, eh, yo entiendo que nosotros el, el, las subvenciones se publican cada año. Hay algunas, hay algunas ediciones en las que hay efectivamente eh, subvenciones para atender, atender a ferias. Yo no soy especialista en subvenciones, pero si no me equivoco suelen ser más ferias internacionales. Entonces, en este caso no sé si aplicarían, pero pero este año aún no se han publicado, eh, entonces no sé si está creo, no sé si está Xavi conectado y nos podría despejar eso o... Espera, que no... Sí, ¿Estás... Xavi, ¿estás por aquí? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué ah. tal? Bu buenos días a todos. Um, no, en este caso no, no se puede tener subvención porque uh, las subvenciones son para uh, actuaciones que se hacen ...que hacen otras entidades o organizan otros estamentos. En este caso, um, esta feria está organizada ya por, por el CeCam Por tanto, ya tiene una, un, un descuento de 30%. O sea, ya tiene una subvención del importe, del FII, de la participación... y ...ya tiene este, este importe de descuento para las personas que disponen... del capital artesano de Artesanía Cataluña. Por tanto, um, no se puede solicitar otra subvención... Añadida a esta participación. Gracias. Gracias, Xavi. ¿Algún ductamés? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues doncs, Sí. el sí. divulgativo también sirve para este descuento. Sí, sí, el carnet de artesano. Vale, ok. Sí, sí, sea la modalidad que sea. Vale. Muy bien, pues si nadie tiene ninguna pregunta más. A la data máxima para la inscripción, Binda Mars. Cristina Vinda Mars es el último día. Casparía en el tu portfolio. ¿Hasta qué hora? ¿Eh? ¿Hasta qué hora? <laughs> Hasta qué hora, hombre. No apuremos tanto, por favor. 20 de marzo a las 23:59. Vale, perfecto. Se ah. ah. Nuria, digas. Eh, una pregunta para uh, culactius. Si, sí, por ejemplo, la asociación de vidrias que participar, participa al das conta, para y carné o cómo funcionaría? A ver, ahora si si son asociaciones federadas. Sí. Vale. que están dins de la FAO y del registro de las asociaciones. Eh, les tratamos como si fossin, o sigui, socis bueno, membres artesanía de Cataluña, porque lo son. Entonces aplicaría el mismo descompte a l'associació. Vale. Genial. Gracias. Pero anda de això, ¿eh?, y registradas. Ana, eh, Ana Rafecas nos pregunta sobre la participación de las escuelas. Ana, um, Contemporánea ya no tendrá un espacio para escuelas dentro de la feria, será una feria exclusivamente profesional. Uh, obviamente vamos a tener también, como cada año, um, eventos paralelos uh, en museos y en, y en diferentes ubicaciones. Las escuelas obviamente estarían o sea, invitadas a participar en esos eventos paralelos para unirse y, y mover la ciudad de Barcelona con exposiciones y actividades. Miguel Ángel hace una pregunta que ya hemos contestado, pero la repetimos. El, el, el carnet de artesano puede ser en cualquier de sus modalidades, divulgativo o profesional. Los dos sirven para, para, para aplicar el descuento. Uh, Noemí nos pregunta si está enfocado a joyería contemporánea o también joyería de autor. Es, es uh, bueno, para nosotros la joyería de autor y la joyería contemporánea uh, es casi lo mismo, por no decir lo mismo. Um, entonces, sí, está enfocada en la joyería, pero también en uh, la artesanía contemporánea. Sí, sobre todo es importante esto. Es una feria en la que no tendremos solo joyería, tendremos todo tipo de artesanía, todo tipo de artesanía tienen que todos los oficios, todos los oficios artesanos. Morgana pregunta si se si pudra, sí, Morgana, sí que podrás recuperar que esta reunión la estén grabando. La estamos grabando y la colgaremos en... Os la daremos llegar como tenemos nuestros mails o quizás la colgaremos en, en, en la web de, la, de Contemporánea o del CECAM o de las dos. Ya, ya os enviaremos un mail con la información de, donde podéis ver la, la grabación. Laura pregunta dónde tiene que enviar el portfolio. Laura, en la web. Eh, contemporanea.cat puedes ver ahí la información de dónde enviar esa mi email uh, paulo arroba legion departement .com. el peso del archivo tiene un límite para enviar bueno sí, no, yo, yo recibo hasta 30 mega no. igualmente si me, puedes, si me quieres enviar un e-transfer no hay ningún problema me puedes enviar un transfer o o, hacer, okay. o enviarme un, un link de un Dropbox o okay. cualquier cosa que veas conveniente para que pueda descargar la información. Al okay. portfolio, por ser en el idioma que preferí, por ser en catalán, en castellano, en inglés, a mal que preferí. Con que no me envíen en japonés o en alguna lengua un poco más complicada. <risa> Molvedon si no tengo que pregunta mes eh, no ruben me stems eh, no? si, si no quedan preguntas pues no, no robamos más tiempo y, y, y muchas gracias a todos por haberos conectado para vuestro interés. Y es para el estem estem est, bueno, muy contenta de que te exista esta convocatoria, de que ya que te interesa. Y esperemos que revelamos por folles maravillosos. Aquí hay otra pregunta a última hora. ¿Cuál es participancia de Uran? ¿Cuál es la La capacidad máxima, ahora no la Paulo, ¿tú la, la tienes? Sí, estamos entre eh, 230 y 250 participantes. Depende, dependerá del, por ejemplo, si una institución coge tres espacios, pues obviamente pues habrá para una sola institución tres espacios en vez de tres cada espacio para cada institución. Pero estamos hablando más o menos de esto. Sí, también dependerá eso del de, de, de resultado de, de la selección, ¿no? de, de cómo es distribuido tal que se seleccione, pues que habrá más o, menos, o, o más o menos individuales, más o menos instituciones. Yo una pregunta, ¿cuántas personas de visitantes? Eh, en el jueves 2019, antes de la pandemia, tuvimos 6.000 visitantes. Um, ahora esperemos tener esto más, um, estamos abiertos ahora mucho más público que antes, que era más solamente un sector, ¿no? que la referiría, pero ahora estamos tocando todos los sectores, y esperamos tener una muy buena participación. Eh, participantes internacionales, sí, por supuesto, está abierto a, a todo el mundo. Sí, y, y de hecho se ha hecho mucho a comunicación fuera, ¿eh? a través de esta red de, de instituciones relacionadas con la artesanía internacionales, nos están ayudando a hacer de altavoz en sus países y en sus redes internacionales para, para que la gente bueno, le llegue la información de cómo participar en joya también. Eh, para que tengáis idea, estamos en contacto con los Crafts con tanto europeo, cuanto americano, eh, latinoamericano, eh, asiático, y australiano y africano. Bueno, pues ahora parece ser que, que sí, que, que hemos resuelto todas las dudas, espero. Eh, recibiréis la información para poder eh, visionar esto otra vez si lo necesitáis o, o sois bienvenidos a divulgarlo porque hasta el 20 de marzo eh, cuantas más propuestas recibamos mejor. Y... Ah, mira. Nos dar una idea. El Xavier bienvenido, gracias Xavier. Digo que cada semana hay el concurso de salsa polo, que vemos mucha gente fuera. Entonces, o exploraremos, hablaremos más del club de polo, porque es un hasta al Al lado de Pedralbes el club de polo están al lado y además es un público muy interesante el de polo, porque suele ser gente de no de una bueno con un poder adquisitivo alto. Y que, bueno, podría interesarnos, por supuesto, ese, ese, ese público objetivo para este tipo de feria. O sea, qué buenísima idea. Gracias, Xavier. Te en contacto. Gracias. Entonces, si no hi ha cap pregunta més, serà sí, eh, uh, moltíssimes gràcies pel, pel, pel vostre temps. Espero que trobeu la propuesta interesante Des de des y desde el departamento. departament, estem super engrescats amb en, amb en aquest Es una projecte, ens fa moltíssima il·lusió. I, I ens, ens veiem allà, eh? sigui de la manera que sigui, perquè los que participeu com a participants, els que no participeu com a visitants, espero com a assistència a las charradas, bueno, uh, serà casa vostra. Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo. Gracias, Adiós. muchas gracias, gracias Paulo.